Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Este es un video especial para promocionarles, para informarles que ya están a la venta los productos de Paralogía, las playeras, las camisetas. Eh, vean, vamos a empezar viendo las playeras y los productos de Paralogía. En un momento los van a estar viendo en su pantalla. Como ven, tenemos chamarras con el logotipo de Paralogía, playeras clásicas con el logotipo, eh, tazas con el logotipo, eh, voy a hacer, voy a hacer, me voy a acercar y les voy a, les voy a hacer un un zoom para que las vean un poco mejor se está cargando la página ahí está, parece que ya y vean aquí está aquí está más a detalle también como les vuelvo a decir hay eh, hay camisetas también aquí está una camiseta momento hay una taza una playera ahora les voy a demostrar las playeras de Yamal también ya hay playeras de Yamal que están están a la venta mm, están aquí están muy buenas las playeras. La página, yo les voy a estar dejando un link en la descripción. Y si es posible, también en la pantalla de este video. Para que miren aquí están las playeras. Déjese, les pongo un zoom. Para que las vean. Aquí está. Ahí tenemos en diferentes.